Bienvenidos a este nuevo video donde voy a mostrar cómo hice una opción para seleccionar el idioma y para aplicarlo a tu videojuego. Empecemos. Bueno, primeramente debemos hacer algunos preparativos para que la cuestión de cambiar el idioma pueda funcionar. Primeramente debemos ir a editar, Editor Preference, hemos la opción localización Dashboard hay que activar esta opción vale para luego ir acá a windows y ir a esta opción. Esta opción no sale por defecto, entonces hay que hacer lo que dije ahorita para que pueda salir esta opción. Listo, le damos aquí y nos sale esta ventana. Aquí podemos cambiar el nombre de, de ese target porque va a reconocerlo tu proyecto. Tú puedes cambiar el nombre, puedes ponerle localization o gay localization, lo que tú quieras. Esto al principio, estos chulitos donde están aquí, que están aquí, salen con una advertencia eso lo vamos a arreglar después entonces qué vamos a hacer aquí donde dice in Policy te vas a cambiar a game por lo general creo que sale Never algo así se, se lo cambias a game listo y vamos aquí y choleamos esta opción que se llama Gather from Package la choleamos y vamos a esta opción la desplegamos y vamos aquí bueno esto primeramente no va a salir le damos a este más vale para que salga acá y le damos aquí a estos tres punticos y buscamos la carpeta Content, ¿vale? Le damos aquí, seleccionamos la carpeta Content y listo. Luego, esta opción o este apartado de acá abajo va a salir como desactivado o algo así. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Le damos aquí a darle ADD New Culture y escogemos el idioma. Puede ser el que sea, no sé, portugués, ruso, alemán, el que tú quieras. Y agregar esa nueva cultura vale yo en este caso agregué fue el de español vale listo tenemos que dar a esta opción gather text y le damos a compile text esta opción te va a salir una ventana que va a llevar su tiempo en procesar porque él tiene que acumular todas las palabras que están en tu proyecto listo ya cuando él termina ese proceso le damos acá a la al idioma que tú agregaste y le damos aquí ¿Listo? Aquí van a salir todas las palabras que no se han traducido, ¿vale? Esto es un proceso que lleva tiempo porque hay que hacerlo uno a uno. Entonces, en este lado derecho de acá vamos a colocar la traducción de esa palabra en inglés. Por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, esta palabra Fingers. Fingers creo que significa dedos, si no estoy mal. Y le damos Enter y te sale aquí una opción de que esto ya se guardó. ¿Listo? Por ejemplo, este gamepad se pone mole aquí, no sé, control, control de mando, pongámosle mando, como enter, y así tenemos que hacerlo con todas las palabras, aquí es curarse, si no estoy mal, tenemos que hacerlo con todas las palabras, ataque fuerte, y así. Ya cuando tengamos y hayamos traducido todas las palabras, tenemos que hacer esto, darle a compile text y te va a salir una ventana que va a ser un proceso relativamente corto y luego le das a gather otra vez text y va a ser un proceso igual de largo tienes que tener paciencia para que él haga la acumulación de todas las palabras que ya se traducieron ahora hay que tener algo en cuenta que es para más adelante si se dan cuenta aquí vamos a aumentar si se dan cuenta que sale como un tooltip tip y sale con en y aquí también sale con es. Tengan en cuenta esas dos letras de cada uno porque eso representa el idioma que se vaya a escoger. Ahora vamos a ir al widget donde yo hice una opción para escoger el idioma. Ya yo hice un video pasado donde expliqué meramente qué es lo que hacía esto acá. Y aquí simplemente debemos tener, o sea, lo esencial, dos botones y un texto que va a cambiar entre opciones. ¿Vale? Esto, estas flechitas, lo que va a hacer es cambiar entre esas opciones. ¿Listo? esto en sí son dos botones que están linkeados por un nodo, este botón al yo clickear ese botón va a ser una acción ¿vale? y esa acción yo la tengo hecha, en este caso va a cambiar entre esas opciones de inglés y español, entonces no voy a explicar esto otra vez, ya lo expliqué en el video pasado porque ya sería como que muy repetitivo, lo que sí voy a explicar es que dependiendo de la opción que yo tenga acá 0 o 1 él va a escoger el idioma que yo necesito ¿no? ahora te preguntarás bueno si yo quisiera agregar 3, 5, 10 idiomas como yo haría fácilmente debemos crear un nodo que se llama switch switch on in, vale y aquí escogemos le damos aquí a dar de pin y vamos poniéndole los pines o las opciones que se va a escoger digamos que sean 5 idiomas entonces yo meto aquí esta opción acá vale tiene que esa opción o ese número tiene que oscilar entre 0 y 4 entonces dependiendo de la opción él va a escoger por ejemplo por decir algo si es 0 voy a escoger inglés Si es 1 va a escoger español qué sé yo o alemán va a ser la opción 2 y va a ser qué sé yo portugués. Portugués va a ser la opción 3. Y así. Dependiendo del número que vaya a escoger o se vaya a seleccionar, pues él va a escoger el idioma. ¿Listo? Pero solo esto lo que hace es fetear la opción de acá. ¿Vale? O sea, dependiendo de la opción que yo escoja o del... O sea, del, sí, del, si es 0 o 1, voy a cambiar este texto de inglés a español. Ahora, ¿en dónde está esa cuestión de cambiar el idioma en sí? Yo hice una función que cambia el idioma del uno o el otro. ¿Y cuál es el nodo responsable de que cambie el idioma? Pero antes de decirlo, mira lo que yo hice. Yo hice una función que recibe el número, ¿vale? Y lo pongo en un switch. Dependiendo del switch, yo voy a escoger el idioma inglés. Ojo, y ¿sí ven lo que yo coloqué aquí, lo que dije anteriormente el idioma inglés y el idioma español dependiendo de eso él va a configurar un nodo que se llama SetCurrent Language and Local. Este es el nodo responsable de cambiar el idioma, no solamente de tu proyecto, sino de todo el motor. O sea que si yo cambio, por ejemplo, mi motor ahora está en inglés, pero si yo cambio a español, todo el motor, todas las palabras, esto de play, class default, class settings, todo eso se cambia a español. Todo. ¿Listo? Ese es el nodo responsable que cambia el idioma. Ahora vamos a verlo en la acción. Ah, eso sí, debo enfatizar algo aquí el cambio del idioma solamente ocurre dentro de tu proyecto dentro del juego en sí ocurre si tú corres el juego o uno en modo stand alone game listo o que tú empaquetes el juego y lo corres también funciona porque si lo haces con el viewport es lo que te va a hacer es cambiarte solamente el idioma del motor pero no te lo cambia del juego entonces vamos a correr el juego para demostrar que si sí está funcionando Listo, entonces vamos a ir donde yo puse esa opción de cambiar el idioma y miren que aquí está. Listo, entonces yo digamos que voy a cambiar, voy a mirar, voy a ponerle Spanish, eh, aplicar y miren que se cambia acá. Nuevo comienzo, gráficos, general, controles y también el del motor. Ah, no, el del motor no se cambia. Ah, solo... ah bueno, lo que pasa es que como lo corro en, en forma de un proceso separado, solamente cambia aquí en el juego listo si, si ven, mira que se cambia su título, gama, eh, apagado, también de las descripciones de cada opción, aplicar, listo. Inglés, español, listo. Eso es todo. Gracias por ver el video. Compártele a esa persona que está haciendo un videojuego o que tiene ese sueño de crear un videojuego. Dame tu like y nos vemos en otro video. Bendiciones.